Esta lógica militarista se basa en la premisa de que si se desea la seguridad y la paz hay que preparar la guerra. Este militarismo eh, que es que estamos viendo cada vez como un elemento estructural de la economía capitalista lleva también evidentemente a involuciones autoritarias, retroceso en derechos humanos y vaciamiento democrático. Y todo este contexto tiene además especiales eh, eh, digamos eh, manifestaciones o las va a tener o las estamos viendo ya como lo comentábamos del derecho al aborto en, en Estados Unidos en lo que es el, el, en las mujeres, no en el feminismo ahora bueno pues esto está así un poquito que yo creo que se pueden decir muchas más cosas sobre ello no pero podemos, podemos apuntar alguna cosa más de lo que queráis decir ya me callo bueno, yo no sé cómo andáis vosotros. Yo lo que tengo aquí anotado, bueno, he tenido que mirar que no estoy al día, es que hay unos 95 focos de guerra actuales, de los que 34 conflictos son armados y están. Debe haber alguno más por ahí, pero 34 armados. Eh, esto, quiero decir que los conflictos, además los que tenemos al lado, pues están todos ellos. Todos ellos con las mismas características armas. Y armas, y armas cada vez más sofisticadas y cada vez más lejos de la ciudadanía, el control de las mismas. Tenemos también un... lo nuclear, que tampoco sé mucho, pero que el... la desnuclearización o el intento de no pero... proliferación nuclear, pues España todavía no... no ha dicho esta boca es mía, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí estamos armándonos, quiero decir que núcleos que no nos van, que no nos tienen algunos, unos próximos, otros no, pero con un armamento que se nos va de las manos en tecnología y que se nos va de las manos en presupuestos. y eh, bueno, bueno, luego diré un poquito más. eso es porque... Yo creo que a eso que vos decís, también hay que sumarle ya lo que estamos hablando de los presupuestos en en gastos militares no nos olvidemos que aparte de eso esos gastos militares también incluyen ahora armas de otras características que antes no existían antes estaba el tanque bueno, los que, los que siguen estando pero ahora tenemos armas tecnológicas armas de software y armas químicas para sumar ¿no? entonces digo la situación eh, yo creo que eh, sí que debemos tener un enfoque antimilitarista porque es inevitable porque no creo que ninguna de las que estemos acá, ni ninguna persona con eh, activa, ningún movimiento por derechos de ningún tipo, pueda estar a favor de ni ejércitos, ni de guerras, ni de violencias armadas, ¿no? que conlleven todo lo que sabemos que conlleva. Pues, eh, vamos, esto hambre, hay, miseria. Mariela. Eh, violencia hacia las mujeres y hacia las niñas y niños sobremanera hacia poblaciones enteras bueno, todo, todo, todo el tipo de cosas que sabemos que producen lo que pasa que ahora eh, por ejemplo, yo está, estuve leyendo mucho material antimilitarista de lo que fueron la, lo, los primeros movimientos pacifistas y o antimilitaristas y contra sí. la OTAN y todo lo demás y claro, hay un desfasaje con lo que es la realidad desde, aquel, desde aquellos movimientos ahora, ¿no? porque la realidad hoy es muchísimo más compleja a, a, la, a la hora de hablar de justamente de todo lo que implica ¿no? el, el militarismo y todo lo que abarca. Entonces cuando hablamos del ejocidio de, de al que estamos, ¿no? hacia el que vamos caminando, ahí también tenemos este a nucleares sean más biológicos ¿no? más pero biológicos. Que según lo que dices tendríamos que hacer entonces, las poblaciones pacifistas Oye, déjame, déjame. ¿no? no, no, yo lo que digo yo lo que digo es que todo lo que sea es que todo, cualquier debate que se produzca en este sentido lo que tenemos que hacer es complejizarlo porque si no los complejizamos no, no simplificarlo no tendría o sea, no nos serviría de mucho, entonces evidentemente que lo que estamos es en contra de cualquier guerra, en contra de cualquier este, uso de la violencia. eso creo que estamos todas de acuerdo. El tema es cómo encaramos una, una lucha que nos ponga de frente a esta nueva eh, era militarista y agresiva. De qué forma nosotras entendemos como movimiento feminista que podemos contribuir a hacer algo en medio de todo esto que contribuya a algo. Eso es lo que a mí me. lo que yo entiendo que deberíamos más que nada debatir. Porque creo que la situación de contexto, algunas cosas las sabemos casi todas, este, ¿está? bien que los datos, las cifras, todo nos. No, no, nos hacen pisar tierra muchas veces. Porque a veces los datos nos no, no sacuden, ¿no? Es decir, uff, terrible, ¿no? Pero no, son importantes. Pero más allá de eso, es entender que el contexto que vivimos de, de guerra eh, es una guerra que tiene eh, mucha, muchas aristas, que no estamos hablando de, de, estamos en contra de los ejércitos. Sí, vale, pero los ejércitos ahora no son solamente los ejércitos los que tienen ese es el, lo que yo veo de complejo. Y lo que yo creo que tenemos que abordar como, como, este, como temática, ¿no? Cómo enfrentamos desde la insumisión o la desobediencia o, la, o, el, o el pacifismo lo que tenemos hoy, de qué manera lo aborda. Una mirada pacifista, antiviolenta o insumisa o desobediente o como queramos llamarla, cómo la abordamos, cómo la enfocamos, cómo la ponemos en la en, en, en la vida real. Eso es lo que me parece a mí que, que por ahí es donde tenemos que, que pensar. Pero bueno, hay cosas que no han cambiado. Es decir, está en contra de las fábricas de armamento, hay que estar claro, en, en la construcción claro, claro. de tanques, Yo digo de que este sumar no sé cuánto, a todo todo estar, aquello. Más, eso es, claro. Estar es en contra sí. de cualquier guerra, porque la gente que muere es precisamente la gente civil, los militares, los jefes los que organizan las guerras no van a morir nunca, claro. ni van a estar al pie de la no. batalla. Hay cosas que no cambian, por muy antiguas que sean. No, no, no, no, claro que no cambian. Yo lo que digo es que lo que cambian son... El tipo de herramientas que tienen, el tipo de armas que pueden utilizar en contra, que están utilizando en contra de la casa. Sí, sí. Eso es lo que cambia: el tipo de armas, el tipo de intrusión no, violenta en la vida. Pues, ¿sí? ¿Tú, tú y miedo, ¿no? Sí. A mí lo que también me preocupa es, porque, bueno, las guerras son sangrantes, son evidentes. Sí cómo nos están militarizando la vida civil, cómo se está vendiendo el ejército como una cosa buena, pues lo vimos en pandemia. La UME, la UME son lo más, se, se está quemando el país de arriba a abajo, antes, por ejemplo, la extinción y prevención de incendios se hacía desde los pueblos. Había cuadrillas sí, sí. que además... Era un medio de vida, porque hay pueblos que, que no hay trabajo y se extinguían en el mismo lugar que se producían. Los incendios no se iban de las manos. Ahora hay que esperar a los supermilitares que bajan descolgándose del helicóptero, los no hombres Harrison, cuando la cosa se ha ido de las manos. Se han militarizado cosas que son civiles y que deberían de seguir siendo civiles de la población. Y se está aceptando y comiéndolo loco, con patatas sin que haya ningún tipo de... Porque claro, una guerra muy evidente, muy sangrante. Luego, pues eso, se da bola como a esto de Ucrania, por intereses políticos, porque están los imperios queriéndose comer, pues, la cosa de la energía, del gas y todo esto. Y lo que tú dices, hay conflictos bélicos que está Yemen, que es que no se habla de Yemen, porque como la están liando los árabes, sí. pues no se dice limpio, de un país masacrado. No no se dice nada. Vale, las guerras está claro, la violencia de los ejércitos, pero ¿cómo? Nos lo están metiendo en nuestra vida cotidiana, con toda normalidad, yo no sé si la Peña está dando cuenta, creo que sí. Es lo que a mí mmm, más miedo me da. El ejército está ya en lo cotidiano, en cosas civiles, que no tenía que pintar nada ahí. ¿eh? Armada. Eh, sí, bueno, siguiendo un poco también con lo de claro, eh Yo, la verdad, que no me he dado tiempo a leer nada, pero simplemente eh, viendo las noticias es que estoy, vamos, horrorizada. Es que ya no es eh, que se esté justificando la guerra, es que ahora hay que buscar un enemigo para justificar el gasto que se hace en en gasto militar, porque es que eh, la cumbre de la OTAN es, vamos a buscar los próximos enemigos, así lo han puesto. Y los próximos enemigos, aparte de Rusia, ahora van a ser China que ya le han puesto de la cruz de vas a ser el próximo, y los inmigrantes, porque están diciendo que se va, la OTAN se va a ocupar de las fronteras de Europa. O sea, eh, ¿los enemigos van a ser ahora los inmigrantes? O sea, en, en aras de vendernos seguridad, porque claro, nos van a saltar los, los inmigrantes. Y, y se está... Bueno, es que me parece alucinante lo que se está oyendo. Y que nadie diga nada y que nadie diga esto es una barbaridad. ¿Cómo van a ser los enemigos los inmigrantes? O sea, ¿cómo se va a utilizar la OTAN y el ejército para referir a los inmigrantes? Como lo están haciendo. O sea, lo están haciendo sí. sí desde hace lo están haciendo, años? pero ya decir, no, vamos a hacer un acuerdo con la OTAN para proteger las fronteras y vamos a utilizar las cosas de la claro, pues digo. y ya luego va a ser eh, todos los sí, sí. que nos molesten no van a ser los inmigrantes, no luego van a ser los que nos molesten también, pues nada, también utilizamos la OTAN y el ejército para, pues, para todos los grupos que nos molesten. Pues, pues, yo veo ya que tenemos el fascismo metido ya en la casa. Pues. A ver, yo veo muy difícil, que decía antes Marianela, cómo eh, hacer una objeción frente a esto. Pues no podemos, porque el ejército ahora es profesional, ya no uh -huh. somos del pueblo, o son los no hombres del pueblo, sino que son profesionales. luego la objeción y ahí se bueno, la ha hecho porque, porque, Pero otra cosa que veo yo peligrosísima es que lo militar y, y todo esto está lleno de secretos, secretos que no pueden decir a la población civil, secretos geoestratégicos, secretos de qué van a hacer aquí o qué van a hacer allí. Luego la población civil, no, no hay transparencia, están llenos de secretos. ¿Qué hacemos si no sabemos a dónde mandan, no ya nosotros, sino a cualquier profesional que le paguen por matar? Entonces creo que la lucha frente antes, cuando la gente era obligatorio el servicio militar, podía hasta objetar, pero es que ahora si objetas como si no, si va si va el de la libre empresa, el ejército es una libre empresa, que vaya, con lo cual me parece difícil difícil eso, lo que es la resistencia, porque sociedad civil y sociedad de ejércitos o sociedad militar van por líneas diferentes, pero además una... Tiene unos secretos enormes de qué va a hacer con la otra. Y eso a mí me parece que es mmm, muy preocupante. Para la población civil. ¿eh? Es, democráticamente nos deja indefensos, indefensas. Yo... ya no hay más palabras, te lo pillo yo. Yo sí que estoy de acuerdo, ¿no? Estamos en un contexto de guerra, estrictamente, por lo menos aquí en este país. No estamos... a nivel mundial se puede hablar de otra manera. Pero sí estamos en un proceso de militarización muy fuerte, que se ha visto yo creo claro en el tema de la OTAN. Es decir, que claro, las guerras, ¿no? las guerras, eh, la guerra de, con Ucrania, otras guerras, no surgen de un día para otro. Ucrania lleva, o sea, con, con Rusia lleva con una guerra civil y bastante tiempo, ¿no? Y todo lo que le ha pasado, es decir, todo el, el, el cerco de la OTAN a Rusia y la utilización de Ucrania prácticamente, como una guerra de estas que llaman PROSY, y cada uno se busca lo que quiere decir eso, pues, pues, pues esto no ha surgido de un día para otro, es decir, las, las sociedades van entrando a justificar, y porque la, la sociedad rusa, en un porcentaje altísimo, está justificando la intervención en Ucrania. Y son los hermanos, es decir, que es que la misma gente, es decir, que es que no, no, son, no es gente de otra raza, nada de eso, que son los hermanos. Y, y claro, y asistimos a ese proceso de, de un proceso lento, o sea, poco a poco, pero es un proceso de remilitarización política y social, ¿no? donde vemos bien. Que, que, que gasten 2 millones, eh, de, no, 2, o sea, 2% del bruto en la OTAN. O sea, nos parece puta madre. Porque también, la, ahora, la opinión pública española ha subido, o sea, a, a la justificación de la OTAN en unos porcentajes que estamos en el 70%. Pero nos lo, nos Una parece, barbaridad. Nos parece bien porque nos están metiendo miedo de que, uh, que vienen claro, los rusos y si no claro, te invaden. Claro. O que vienen los, los inmigrantes y si no te invaden. Entonces. Los Marro ahora son los marroquíes también, ahora vi sí. los marroquíes también en Madrid, todos los invadidos. Pues Al final es que la guerra es un negocio, un negocio sí. Sí, sí. para muchos. Entonces, pues para justificar sí, sí. el gasto, ¿cómo te lo venden? Pues sí, sí. con el miedo, como lo venden sí, todo. Con miedo, sí, con miedo. Yo creo que es un contexto, es un sí, contexto que va, eh. va a ir encreciendo. Sí, tranquila. ¿sabes? Sí, sí, venga, vale, Pero, dale dale, dale, que yo ya me, hablé. me vive, vi. Venga. ayer vi eh, di el diario Montañés, eh, edición impresa y, y me pilló la atención eh, había una noticia en la portada ponía el otano el nombre de la eh, fue la, la manifestación en madrid solo arrastra a 2000 nostálgicos en madrid 40 años después me quedé como Sí, sí, sí, sí, claro. Digo, hay una campaña ya, digo, claro. para ponerlo en contexto de Cantabria. Sí, sí, ¿no? sí. Es que se apoya la invasión. La... Pero es que es... así como muy sesgado, sí, sí, sí. no solo sí, sí. nostálgico, ya estás... Eh, sí, sí. Por, cara, por cara era imposible ir a Madrid en un tren como fuimos allí aquella vez. Un claro. tren entero. No, es de de juego, ¿eh? sí, no, no. Es que claro, España, que es que la mayor parte de la opinión pública está apoyando la, la, la, la, la invasión, vamos, y el, el, el, el, la, el mandar armas y la, y, la, y la intervención de la OTAN en sí. Ucrania, que es una intervención encubierta, pero sí. es una intervención. Venga. No, eh, no, que yo iba a decir que, que con la manipulación que hay en, en la prensa y en las redes, que funciona como funciona, es que realmente, de sobre, es difícil, ¿no? porque la, la opinión pública yo creo que hay una diferencia hay una hay una diferencia muy grande entre lo que se dice que es la opinión pública en las redes y en los medios igual que todo este bombo que se ha dado en los últimos años a vox no eh, todo este bombo que se ha dado y todo el que se da las opiniones que interesan eso hace que tarde un poco el resto de opiniones y yo creo que, sí. que tiene la, la sensación sí. que tiene la gente es que todo el mundo piensa como como pues, estas ideas simplistas que se venden de eh, Rusia, son malos, no o sé sea qué, y bueno, estas cosas ¿no? que se están diciendo. En, en... Entonces, yo creo que la pregunta sería: ¿cómo luchar contra eso? ¿Cómo intentar que se escuche que hay información y que se escuche un discurso diferente al, al hegemónico ahora mismo? Pues yo. Voy a introducir el siguiente punto. Lo tengo, un poco, lo tengo un poco, disperso. Lo digo, razones, cuáles son, o sea, cuál, ¿qué qué nos pasa a las mujeres, no? O sea, cuál, es, ¿cuál cuál, cómo desde el feminismo tenemos un aspecto importante para, para por, ¿cómo nos afecta? Porque nos afecta a los hombres también, pero a nosotras nos afecta de una manera. Generalmente en un contexto de belicismo, el régimen de género patriarcal tiende a reforzarse situando a los hombres en la primera línea de guerra y a las mujeres en el campo de, las, de los cuidados. ¿no? Para reforzar este régimen patriarcal, normalmente se aumentan los comportamientos sexistas, violentos y reaccionarios, porque aumenta el poder de los hombres sobre las mujeres. Es decir, el patriarcado se refuerza. ¿no? Las guerras generalmente derechizan, o sea, hay, es, es, hay más autoritarismo. Y masculinizan el sentido común, debilitando la democracia, la lucha por la igualdad y los derechos humanos, ¿no? Es otra de las tendencias que hay. Y la guerra intensifica los aparatos militar, burocrático y, y policial. Y en una cultura militarista existen numerosas siempre apelaciones a lo sexual como una forma de dominación. Lo conocemos en las, lo que son las violaciones generalizadas, ¿no? Se, producen, bueno, se introducen valores como la obediencia, la prepotencia, la sumisión, el autoritarismo, que son los elementos que llevan todo el, el militarismo. Voz de mando. Eh, voz de mando, sí. Eh, bueno, tengo que apuntar que... Eh, Además hay una militarización de las mentes ¿eh? porque se plantea que la mejor opción para solucionar los conflictos es a través del ejercicio de la violencia. Eh, el feminismo sale perdiendo porque la lucha feminista está intrínsecamente unida a lo que es el avance de la democracia y la democratización de todos los espacios, es decir, en ese sentido, ¿no? y todas las instituciones. Y porque, sobre todo, la época es belicista es una apelación a la violencia. Y nosotras conocemos bien lo que significa la violencia. ¿no? Digamos, están un poquitín desordenadas las ideas, ¿eh? porque no me ha dado tiempo así a, a tal, pero bueno, las quería lanzar y sobre esto, pues, pues vamos a Yo creo que ahí tenemos podemos tirar, en lo que es un discurso antimilitarista ahí tenemos unas justificaciones de lo que implica... El militarismo es lo que... para las mujeres, ¿no? Para el feminismo. Ya, yo tenía acá una puntita a ver si posible Pero bueno, una de la, que, que la cultura patriarcal es una de las bases de la cultura militarista. O sea, no está despegada ni desprendida para nada. O sea, es el mismo tipo de... de se basa en, en, en el mismo tipo de dominación por la fuerza de un sexo sobre otro, una especie sobre otra, un, o sea, es, es, es la base, ¿no? De, de, y, y también está metido en la cultura, entonces claro. tenemos una cultura en la que justamente la base de esa cultura está basada también en esas reglas patriarcales que son las que maneja el militarismo perfectamente. Entonces, evidentemente que sí, que para nosotras es un tema a ver. ¿Cómo ponemos esto? Pero para mí el, el, el tema central es qué hacemos con todo esto, ¿no? ¿Cómo lo ponemos ahí? ¿Cómo ponemos esto en el, en el centro del debate? ¿Es el movimiento feminista un movimiento pacifista? ¿Es el movimiento feminista un movimiento eh, antimilitarista? ¿Es el movimiento feminista un, un, un movimiento en el que se entiende el antimilitarismo como una hegemonía patriarcal que pone de manifiesto las violencias y que a partir de ahí recibe una respuesta de justicia o de autodefensa feminista, ¿de qué manera? ¿Cómo la entendemos? ¿Cuál? Creo que ese es el... Es por ahí, ¿no? Creo yo. Rosa. Ok, yo creo que no podemos quitar tampoco el factor, tú dices que la base es el militarismo. Yo creo que... Para mí, la idea principal es económica. Es el poder económico, las guerras. Si no hay interés económico, ya. Quiero decirte que ahí sí podemos estar. Que lo que dice es que una guerra nos trae carestía de vida, nos trae hambre, nos trae todo, nos trae la claro, destrucción. Claro, pero, de toda ¿cómo, la pero, vida. ¿cómo, pero ¿cómo plasmamos eso ¿En, en una acción que nos permita. Eh, poner en, en, en, en la calle esto que nosotras decimos. Pues eso, que, la, que las guerras son los ricos. Ya, y pero que por eso te digo, pero, ¿pero ¿qué herramientas utilizamos? Que a mí Rosa? me es igual, que me eso va a caer la bomba, digo. me va a caer lo que sea, porque va a venir a, a nosotras, a ellos no les va a pasar nada. Al poder ya, económico ya. no le va a pasar nada a los militares a los cuatro. Claro que no, claro que no. Pero ¿Cómo en a guerra? esto Pues diciendo que somos nosotros las mayores perdedoras. Ya, las bueno, mujeres, por más los que niños lo digamos, yo, digo, yo estoy hablando de acciones concretas bueno, que, que ya puedan redefinir un nuevo espacio en el que podamos dar una respuesta y que, y que se entienda que esta respuesta es para acompañarla desde muchos sectores. Porque tampoco lo otro que tenemos que definir es si entendemos que la lucha antimilitarista en el punto en el que estamos y la lucha antifascista en el punto en el que estamos y el feminismo en el punto en el que estamos, ¿no? Es una cuestión solo nuestra, solo de mujeres. Eso es lo que tenemos que también redefinir, creo yo también. ¿A nivel estatal? Perdón, nada más. No, lo único que de la OTAN. Que no pero a nivel feminista de las asambleas así de eh, bueno empiezan, y... empiezan, tra... empiezan empiezan a tratar empiezan a tratar claro, es de... un poco ah, pesado claro, es... claro porque yo claro, lo que entiendo claro. lo de Marianela son unas herramientas claro, las que, a ver qué hacemos claro, claro. Claro. claro pero primero tenemos que tener claro lo que pasa que... claro, claro claro por supuesto no lo es que es lo que ha dicho lo que ha dicho Caro. Es decir fijándonos en qué, cómo se nos está modificando nuestra vida. Claro, y bien. hasta ahí sí podemos hacer algo, pero claro. si no nos toca de cerca, no podemos actuar directamente. Pues no. Actuaremos directamente, pues eso, en contra de la subida de de, de, de antes, como se hacía. Igual es que tenemos que empezar a, empezar a salir, a decir, no podemos comer, no podemos comprar pan, no se puede ¿En qué ¿En qué nos afecta? Esto de toda la guerra. Imagino que la en eso... Esposa, ¿no? Ver, es, sí. no, pero hoy en día es eso. O sea, la carestía de Beida es lo que la gente, por ejemplo, está, está viviendo, percibiendo. Como además dicen que la culpa es de la guerra. No, no es de la guerra. pero... Pero lo no están diciendo. Ya, ya, ya. Pero no de yo... Bueno, yo sí que hasta el culo, ¿eh? el patriarcado y el militarismo, porque tiene el mismo comportamiento, es el uso de la fuerza para imponer su razón o razonamiento. Pero es que además con el agravante de que las mujeres no formamos parte de las eh, cúpulas de ningún militar de ningún nada. En las Naciones Unidas, me parece que ha sido eh, la, una resolución, la 1635, que dice que las mujeres también pueden ser oídas en alguna comisión aparte en cuestiones de guerra. Pero bueno, o sea, tremendo. Pues, ¿Qué pasa en una guerra? Los hombres se ponen a matarse, o les ponen a matarse, y a las mujeres afuera a los cuidados. No seré yo quien ponga pegos a los cuidados de la vida, que me parecen estupendos, y sí a los de matarse. ¿eh? Aunque los términos vuelven a ser, pues, completamente patriarcales. Mujeres cuidando la vida y ellos destrozándola, o, o, o en fin. Lo que quiero deciros, escuché una conferencia y una asociación que es la Liga eh, Internacional de Mujeres por la Paz, que se formó en 1915 en la Haya que fueron algunas de las sufragistas no todas y que llegaron a ser 12 millones de, de personas y se juntaron para parar la guerra ¿Eh? no, no, no bueno bueno pero para, para pensar en el futuro sin guerras 30 países 30 países 6 millones de personas votaron, de mujeres votaron en contra de esa guerra. Bueno, es una actividad. Esta, el, la esta que es la Liga Internacional de las Mujeres, que pide el desarme universal, pero que es la no proliferación de las nucleares y, y el desarme eh, un, universal. ¿Qué pasa? Que es que, aún teniendo un poquitinín de voz en las Naciones Unidas, pues resulta que los nuevos convenios, el G20 y el G30, pues se saltan por el forro de sus cojones a la ONU. Con lo cual, o sea, si teníamos poca cosita de, de tal, pues ahora tenemos... un bueno... Pero que esta... esta will sigue existiendo. como es con, contra la guerra? Qué resistencia, es una resistencia pacífica contra la guerra, donde se piensa incluso que el territorio, que es lo que, territorio y economía, que es lo que quiere abarcar generalmente las guerras, o luchan por el territorio y por eso, a esta liga les parece, nos parece, menos importante que las vidas los territorios, incluso, que si sí son de aquí, que si sí son de allá. Son las vidas las que... Yo creo que, que, bueno, no sé qué manera de lucharlo, pero efectivamente, teniendo claro que importan las vidas, el feminismo sabemos que importan las vidas, pero claro, también nos confunde toda la propaganda y también tenemos miedo de, de que nos defiendan los machotes con el con las knockoff, pues no lo sé... Sí. En fin, que a ver las ailas por ahí, estas mujeres en España empiezan a estar en el 2011, eh, están sobre todo por la proliferación de no, de no armas nucleares, que a España le falta todavía la ratificación. Y bueno, decir que hay un país que se llama Costa Rica que no tiene ejército y es de los más ricos, habla de por allí por ejemplo o sea que hay cosas que nos parecen que no existen pues existen Suiza tampoco tiene ¿no? bueno pero es otra historia la de Suiza pero bueno pero tampoco tiene y yo creo que Finlandia tampoco tiene Finlandia no, no lo que sé tampoco no lo sé eh, no bueno un poco decir lo mismo que ella no eh, es un poco eh, pues eso la manera de hacer del platercado que es la violencia la imposición, las guerras la manera de hacer feminista o de las mujeres, que es pues, llegar a acuerdos dialogar que es intentar resolver los, los conflictos de otra manera que es lo que no se ha querido hacer ahora un poco como... entonces no sé si la alianza entre grupos feministas y salir a la calle y hacer un manifiesto conjunto no solo pues, se podría no sé, eh, dar voz a que no es solo la OTAN los que, o sea, que no solo mandan los hombres y la OTAN tiene que decidir lo que en lo que se va a gastar el dinero en España, que el resto también tendremos que opinar y que no estamos a favor de que se gaste el dinero de nuestros presupuestos en gasto militar Yo creo que habría que salir a decirlo. Yo creo que además ahora pasa una cosa que todos los medios, todos los medios dan por hecho, nadie sale ni en la uno ni en la 2 sí. ni en ninguno. Diciendo no la guerra Que pasaba con la otra Que había un sector que decía que no Entonces ahora quizá haya que volver un poquitín a lo de antes Y es a empezar por abajo A explicar que está, lo, que, lo que es esta guerra Lo que significa todo esto Porque yo creo que se está olvidando es decir, que En los medios, los que medios venimos... no nos van a dar voz Hay que no, salir a la por calle eso, por eso yo, Es, no es volver otra vez A salir a la calle a explicarlo porque realmente y se está saliendo ¿eh? Había un grupo que se estaba reuniendo todos los viernes Por más pues no, o sea, que éramos cuatro Igual siendo un grupo de un clan juntando unos grupos feministas con otros grupos y a nivel Cantabria, luego si se puede España, si se puede, o sea, supongo que en todos los lados estarán igual, en Francia estarán igual, en Italia estarán igual, en todos los lados estarán igual, estarán recortando en, en cosas sociales para armarse, porque es la, la vía que se está dando, es que han salido, se han juntado todos, los, bueno, aquí no están todos, pero supongo que será, la OTAN está toda Europa. Si la vía que se va a tomar es aumentar el gasto militar porque hay nuevos enemigos y hay que financiar esa supuesta lucha contra los enemigos, pues todo el mundo estará igual, yo. Y, la, y las cosas yo creo, que la inflación está igual en toda Europa, Justamente la gasolina las... ha, subido lados, ha subido en todos los lados, todo ha subido en todos lados. Supongo que el problema será el mismo en todos los lados. Yo salgo de salgo la propuesta, luego voy a plantear unas, unas cuestiones que van a ser controvertidas, pero para que las pensemos, porque las van a pesar. ¿no? Yo, hombre, yo creo que, que bueno, pues con, con el tema vamos un poco a contracorriente, pero vamos a contracorriente porque efectivamente la OTAN y la guerra es algo que socialmente eh, tiene una aceptación mayoritaria en el país y vamos un poquito a contracorriente en ese sentido, pero no vamos a contracorriente en cuanto a los efectos, es decir, los efectos de una guerra y los, los efectos de que, que esa remilitarización política y social va a tener que van a ser y que nos van a afectar en las las condiciones materiales es decir cuando sube la inflación cuando sube no sé cuánto podemos sí, señalar a los es que culpables sí pero que tenemos se que señalar que son los pero, pero, que están en los medios de comunicación en sí. los que tienen el poder eso no les afecta pero Al pero a la gente sí Entonces, pero, la, no, pero el, la gente no pero la gente sí ve los, los es que sí ve los sí ve los efectos no y sabe eso eso ahí tenemos una opinión pública ganada porque sí la tenemos ganada el problema es que tenemos a, los, a, la, a todas las instituciones en contra, sí, eso sí, pero bueno, ahí tenemos, ahí tenemos, tenemos, tenemos a la te gente. Ya tienes la gente, pero la ¿Tenemos? gente no tiene voz, no, sí. no, pero la gente se, de se de moviliza, opinión? ojo, ojo, la gente se moviliza y eso es una fuerza sí, imparable. Yo te decir, estaban reuniéndose los de no a, la, no a las guerras, han estado saliendo sí, tengo... un montón de viernes, Sí, y pero es que no days y todos esos y eran pero Ruth, pero es que no oh. lo conocía nadie más que cuatro bueno claro, es que el claro, problema es que en los 80 lo que dice claro, la compañera que no pues se si conocían los movimientos claro. de masa salíamos a la calle miles de personas claro, claro. Pero hay, hay, que volver a, hay que volver a ir. Sí, pero, ¿eh? ¿Cuál sería la idea? idea, es, idea claro, que todas las sí, a ver, las Lo primero es. Eso lo que hay que definir. Lo primero es. es eso de acuerdo en generar? Porque, ¿qué es lo que hacemos? Claro, tenemos todo esto encima, que es una realidad. Y que se irá grabando en día a día. Porque esto se va a ir grabando día a día. Entonces, frente a esta. Este, militarización, frente militarización en todas las áreas y esferas de nuestra vida, porque se está dando de hecho así. La, la falta de, de recursos para la mayoría, yo el otro día eso, escuchando ahí un, un programa de radio, hablaba de los porcentajes de, de familias en situación de exclusión o extrema pobreza, y están llegando al 30% la ¿no? 30%. O sea, vamos, yo, yo vengo de contextos mucho más, con porcentajes mucho más altos, pero un 30% es un porcentaje muy alto de familias en situaciones de, de franca dificultad y que, y que no va a atender esto a, a que esas cifras mejoren, van a empeorar va a empeorar la atención sanitaria, va a empeorar, vamos a tener más dificultades con las migraciones y las fronteras, vamos a tener dificultades con el, con, con el consumo de muchos productos, porque el tema de, del transporte, el tema de también se está recrudeciendo y vamos a pagar las consecuencias. Sí, o sea, un que se estaba haciendo el plan de lucha contra el cambio climático ya con esto de la subida de... Claro, por eso he pedido. La lucha al cambio climático, bueno, o sea, la, la, mirá que ni nada, estamos el, hablando el del tema todavía. Eh. Todos, no seguimos, lo hemos incluido. No, no, no, el no. tema del cambio climático no lo hemos incluido. Y esta guerra también está muy relacionada con eso. Con el negacionismo de muchísimas cosas, con la dificultad que han encontrado todos los movimientos ecologistas en el mundo, para poner este tema como primerísimo, y de primerísimo orden, porque es una realidad ¿ah? entonces a, ojito con lo que nos estamos enfrentando entonces, eso es lo que, yo, lo que yo veo, ¿no? que digo, por supuesto, y lo que decía un poco la compañera, ¿no? si no, juntamos movimiento para ver de qué forma nos plantamos de frente a esto no solamente con un a la guerra, no ¿A la vida en estas condiciones? Es que no a la vida en estas condiciones. No a la vida en estas condiciones. Entonces, eso, eso es lo que, hay que, lo que hay que ver y hay que tener claro también si sí, es del movimiento feminista, por eso es que yo le decía, si sí el movimiento feminista va a seguir siendo no este un movimiento en el que debatamos todo esto eh, como si fuera un tema nuestro cuando no es un tema nuestro, es un tema de la sociedad. Entonces, ¿qué hacemos con esto, no? A ver, pues lo que hacemos, lo que tenemos que hacer es lo que hemos hecho todavía. ¿eh? Sí, ¿Sale? ¿Sale? ¿Sale? ¿Sale? ¿Sale? ¿Sale? Claro, claro, claro, claro, pero, pero que no yo no veo propuesta de salir a la calle. No, bueno, a bueno, pues, bueno, pues, la calle. Claro. Sí Gastos militares lo siempre para escuelas y hospitales. Ni paz que nos oprima ni guerra que nos mate. Gobierno, defiéndeme del hambre, defiéndeme del frío. Y así lo hay que volver a recuperar. No, pero ¿Dónde? Pero en la calle, de... De... De... Hay, que hay que salir, salir la a la calle. Pero es la calle. No. no. Es aglutinar. Es salir a la calle. Yo creo que lo primero es ser conscientes, ser conscientes de que estamos en un proceso de remilitarización cada vez más peligrosa claro. y que socialmente nos afecta más. Sí, Dos, sí. que tenemos un discurso feminista que podemos poner y que debemos de llevar a todo tipo de cuestiones. Tres, que esto no lo vamos a hacer solas. Que no tenemos tenemos que, que, que salir que con claro. los movimientos eh, a la calle y que otra cosa no tenemos que crear guetos tenemos que, que salir a la calle creando movilización organización y lo primero es eso discutir sacar cuatro datos. Oye, esto es lo que nos está pasando nos está pasando esto un proceso de remilitarización la OTAN es un problema o sea es un, uno de los problemas también pero la OTAN seguramente sea digamos el factor lo que veamos lo que vemos externo de procesos que evidentemente son la lucha por recursos la lucha por reordenar la lucha por reordenar el mundo entre imperialismos no es más que el repartirse eh, eh, los los los recursos cada vez más escasos que hay por ejemplo en el tema del de, tema energético claro. ¿eh? sí. es decir o sea, todo eso la lucha contra China es, es lo mismo. Entonces seguramente vamos a tener que empezar a discutir pues todo lo tipo de cuestiones y ver, por ejemplo, pues cómo podemos abordarlo, ¿no? O sea empezar, o sea, esto, esto es un inicio, esto es un inicio donde seguramente pues todas seamos más conscientes de que tenemos que sacar y nosotras tenemos que poner siempre el tema del, del, del feminismo, del patriarcado con la alianza, con el capitalismo ahí en la agenda, ¿no? Que hubiera estado muy bien, hubiera estado muy bien, lo que pasa es que no nos no nos ha dado tiempo y todo lo demás, que en las concentraciones de la OTAN, pues nosotras hubiéramos ido con nuestras con nuestra agenda, o sea, es decir, hubiéramos dicho vale, y estas concentraciones, las convocan no sé quién, con nosotras vamos a ir y nosotras decimos esto. Claro, eso lo hemos perdido. Y ahí tenemos que estar atentas por con, con lo mismo que lo del orgullo, decimos no, al orgullo vamos a ir también. Y nosotras decimos pues esto. Y a lo de la OTAN vamos a ir. Y nosotras decimos esto. O sea, juntarnos a los movimientos y las cosas que haya con nuestras con nuestras propuestas. ¿no? Es decir, con estas propuestas que decimos, bueno, pues el movimiento feminista dice que apuesta por la paz y el rechazo de la guerra porque <coughs> promovemos la disolución de la OTAN, por ejemplo, un cambio de paradigma donde el concepto de seguridad y defensa sea de definido en términos no militares avanzar hacia modelos de justicia social, justicia climática y a un sistema esto lo dicen muchos movimientos, pero nosotras podemos decir es que los gastos militares los queremos para un sistema público de cuidados por ejemplo que es lo que el movimiento feminista vasco con el tema decía, queremos un sistema público de cuidados O sea, queremos que los gastos militares sean para cosas que las gentes necesitan. Y las como feministas queremos eso. Es un poco Por ejemplo, lo que decía Marianela, o sea, que no voy a matar a nadie, si tengo yo aquí gente a la que ayudar, o sea, claro. no necesito yo ir a Curañas, si con salvar a los míos ya tengo bastante, pero salvar a, a nadie. Sí, sí, vamos. Yo lo que digo también... Es pues que el Ejército lo, está para matar, ese, ¿eh? No para dar bolsitas de naranja. De la lucha ya, claro, antimilitarista, ¿no? Que, que se dieron, bueno, en el Estado español y en el mundo, ¿no? En, otro, en, otro, en otros momentos de la historia. Entonces creo que lo, que lo que también tenemos que ser conscientes es la diferencia de, esa, de ese momento, de ese contexto a este, ¿no? Ver, valorar esas diferencias y entender que cualquier tipo de movilización, cualquier tipo. nos quedó claro el otro día con lo, de, con lo de pasaje seguro, ¿no? A mí por lo menos me quedó clarísimo, me clarificó un montón de cosas, ¿la? que si no fuimos capaces de cortar una carretera por la situación que se está, que se vivió en Melilla y que se sigue viviendo, y por las connotaciones que todavía tiene, cuando tenemos todavía. Personas sin identificar, autopsias sin hacer, y todo, todo lo que sabemos que está ocurriendo. Y no fuimos capaces de cortar una carretera porque teníamos miedo de una multa, de la policía, o sea, de la militarización que tenemos de la vía, De una ley mordaza que tenemos encima y que no hemos podido hacer nada con ella porque acá sí se iba a derogar, se iba a derogar, pero nadie ya habla más nada de derogación, ya está. La ley mordaza quedó. Bueno, y la tenemos. Baja quedó para lo que interesa. Claro, que para, que inter pandemia, obviamente, obviamente que para lo que interesa. Obviamente, obviamente que para lo que interesa. Pero digo. A los pero que digo, salieron con los de golf no les ha pasado nada. A los que salieron. Claro, pero es que no les va a pasar porque así es como funciona. Y es, lo que... es para reprimir a Por eso yo digo que los, los que movimientos no antimilitaristas o en defensa de la vida y en contra de las guerras en un contexto determinado histórico hace. 20 años o 30 años, o 40, no tiene nada que ver con el, contexto, con el contexto que tenemos ahora. Es totalmente diferente. Entonces, habrá que ser muy creativas, pensar mucho y ponerse a pensar de qué forma somos capaces de movilizar. Porque ya no va a ser de la misma manera que antes. Porque además, la gente no solamente está desmovilizada, sino que tiene miedo. Miedos que antes no eran tan reales, pero que ahora sí. Y que la gente lo sigue asumiendo como, oh, no, no, que me puede pasar, que me pueden detener que me pueden multar, que me pueden no sé qué, que me pueden no sé cuánto. ¿Está? Cuando en otros territorios de repente la gente está en otras situaciones y en otros contextos y en otras condiciones de oponerse a las cosas. Pero acá, acá en Europa no, y acá en España tampoco. No estamos en ese contexto, porque todavía hay muchísimas cosas que no son muy fáciles. Y que las tenemos muy fáciles todavía. Entonces, a, a, particularmente como movimientos sociales, no tenemos un movimiento social todavía que aglutine realmente a las personas con necesidades reales, con necesidades angustiantes y con un futuro mucho más negro que el que podamos tener cualquiera de las que estamos acá. No existe ese movimiento humano acá. Todavía. No existe, porque cuando existen pequeños ¿Existen focos, ¿Existen cuando existen pequeños... Sí, claro que existen. ¿Dónde? Claro que existen. Bueno, anda Latinoamérica, anda África, a ver si no existen. ¿Qué fue no, lo de la valla el ¿dónde? otro día? ¿Vos te pensás que lo de la valla qué fue? ¿Que son cuatro chavales que quieren saltar una valla? ¿Vos sabés lo que se preparan para poder dar ese salto? Claro lo sí. Los meses, años que les lleva a veces saltar, volver sí, para atrás, saltar, volver sí, sí, sí. para atrás. Saltar, volver pa atrás los meses que pasan recorriendo miles de, de miserias para poder llegar a asaltar esa valle, ¿Y ¿eso qué es? eso es resistencia colectiva, eso es resistencia eso es resistencia pacifista, poner el cuerpo meterte adelante y decir yo voy a hacer esto, yo voy a, a asaltar. y eso pasa en los territorios en América Latina, en muchos territorios en África ¿tá? donde justamente la colonización ha hecho que esos territorios sean tierra de nadie y que las pobres gentes que vengan ahí tengan que poner sus cuerpos para defender su pedazo de tierra, su pedazo de comida y, y su vida más o menos... Que, puedan, que, puedan, que pueda permitirles una subsistencia <coughs> mínima. Pero no creo Nosotras no tenemos ese pero problema. no crea organización, María. El problema es el no? ¿Y la vía campesina no? qué es? Campesina, y los sin techo qué son? La vía campesina es otra ¿Los cosa. Los sin techo están organizados. Y los sin techo no están organizados. Por favor. Los ¿Cómo los que no van a estar organizados, organizados no, los sin techo? No. Ay mar, por no, favor. Tierra, ¿Cómo que no la, están? El, la, la, la, la, el, el movimiento sin tierra. No está organizado. en Brasil. ¿Y está organizado? El sí. Pero no, que sea, el, movimiento, el movimiento sin tierra Son movimientos Son tierra, movimientos sociales organizados Claro son Son revueltas claro, espontáneas claro. que dan lugar a, a, bueno. digamos, a una que es un poco lo de las primaveras árabes, de eso podemos hablar de otra, de otra manera, pero no Las no... primaveras árabes son otro proceso. Sí, el pero, sí bueno, pero, claro, bueno claro, claro, claro, cada, cada país tiene sus pero procesos, Claro, son diferentes, ¿sí? son diferentes. Claro, pero quiero decir, son vamos diferentes. a ver, que nosotras, nosotros aquí sí que podemos, o sea y debemos, porque las consecuencias, las consecuencias de la guerra no es la guerra en sí solo, o claro. sí, tiene muchas consecuencias. Y bueno, pues claro que podemos organizar, ya digo, con el tema de la OTAN, que seguramente tengamos que volver otra vez a plantearnos acciones, que somos muy poquitas, pero tenemos que echar la imaginación en un momento determinado para seguir con el tema del militarismo y los efectos, no con el militarismo abstracto, sino los efectos que el militarismo tiene, ¿no? Es decir, tenemos que ver y ahí tenemos que pensar entre todas y decir, bueno... Vamos a ver qué es lo que pasa, porque la guerra de Ucrania se, se, sigue, se sigue alargando y, y bueno, pues la gente ahí está muriendo, pero también. Hay un proceso de remilitarización. Igual tenemos que hacer una campaña contra el 2% ese del producto interior bruto para la OTAN. Con eso lo que queremos el movimiento las asambleas feministas cántabras dicen que no quieren que el 2% vaya a gastos militares, sino que, va, que vaya a guarderías sociales, a, a, a, a vamos al sistema dependencia, de cuidados, a, a dependencias, a residencias creo que lo podemos hacer y podemos ir contra eso. Y ahí podemos hacer una campañita y lo podemos apuntar. Mira, lo sí, podemos apuntar. Hay que, hay, que, hay, que mover, o sea, hay que juntarse con otros grupos y hay que convencer a la gente. Porque sí. la gente sí está en contra de la guerra, pero es que por otro lado dice que miedo que vienen Ruth, estos esto, y dicen, sí, esto que si no estoy armado me van a invadir entonces pero... está en ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Bueno, está, no está en contra de la guerra está a favor de ponerse al lado el que va a ganar Ruth, pero esto lo bueno, hemos has hecho a ver la gente la gente esta, mucha gente te dice sí, si ¿no? no está el ejército es que esto es un sí, sí, claro sí, es que sí, saltarían sí, sí. Bueno, pero tenemos, sí. tenemos que iniciar un proceso de.. Un proceso convencimiento, un sí, proceso sí, ¿eh? pero ella, ella claro. lo que dice igual un poco es lo que vos escuchás en el día a día. Claro. En el día a día, igual claro. todo el tiempo y lo percibís. Claro. No solamente hay un miedo, sino que hay una creciente eh, casi seguridad de que tenemos que tener todo muy protegido porque esto porque si es... No, que si no las mafias y no las mafias... Ese es el sentimiento que tiene la, la, la, la, la gente, la mayoría, la, la mayoría. De, claro. de la gente en el día a día que vos ves por ahí. Pero eso eso vas a nuestra, a la es nuestra a... obligación, a lo mejor los mafias, rebatir, para cambiar ese concepto. Pero para rebatir los mafias hay que tener a los mafias. Y tenemos, miles tenemos y les aparto. Tenemos pues argumentos, tenemos argumentos. Algún... Pues, ¿Y entre todos qué puntáis porque yo para el que lo da? A ver, el mayor argumento es que <risa> <Sí>. <risa> no <risa> puedes mandar, claro, <risa> no, no, que lo tenemos, que yo no tengo claro. Pero... Que tenemos. No puedes mandar. <risa> que dices, ahora, o no puedes depositar tu confianza en la defensa de, de una historia militar. Que se salta lo civil de un país que tiene, otra vez digo, que tiene secretos, que tiene intenciones que no te las va a decir porque no tiene transparencia. Es a ver, Nieves, sí, pero si está muy bien. Pero eso es que entonces, el, el, le ejército, pones? el parlamento, la justicia... No, no, no, no mezclemos, no. No, me me regalamos no, no mezclemos. No, no, el parlamento está sujeto... Si ha salido a protestar por la en tragamos porque nos pasaran por los escáneres de los aeropuertos, tragamos en Estados Unidos, tragaron por un montón de leyes, por lo de los terroristas entonces, Porque, bueno, pues sí, sí protestamos. No, pues sí, pero protestamos. Pero dice, a mí. Ruth, protestamos si contra para la... que no me pongan una bomba en el avión, pues vale, que me registre una maleta, me pasen por Rusia Que bueno, pues, entonces... me metan un palo por el Sí protestamos contra la ley mordaza. En el 2012 sí, sí, en este país mucho. había movilizaciones sí, todos pero... los meses por las mareas de la sanidad. Espera, bueno, claro, vamos, pero hay otros contextos, tenemos que volver a hacerlo. Y fuimos un millón de personas a Madrid. Un millón. A ver cómo. El problema es que bueno, pues hay una serie de circunstancias políticas que ha llevado a que todos los movimientos hayan caído y, y tenemos otra vez que volver otra vez para arriba. Claro. Entonces, es la cosa, que la gente está bueno, la gente pero, desmovilizada pero, y luego le claro, ha metido mucho miedo pues también, y es muy difícil Un claro, claro, que tiene que empezar por lo económico que es casi por lo que, que todo, si, pues, todo todo se entiende a la y tampoco el miedo sí. es empezar con el 2% y eso y que sí, sí, es lo que se mueva Es por lado porque no te olvides que tenemos el verano y en el verano olvidate olvidate vamos yo, pues, ¿El ministro está creando un minuto? puedo yo algo? ¿A ver si me sale ¿El ministro? ¿El, el Los no, no sabes, no, emulina, claro. La, la, la, la, la, la, esto es, sí, es que pues porque el otro... ¿La asamblea ya se hace el para como la asamblea también? Sí, bueno, al final, como conclusión del taller, conclusión del taller, hacer una campaña contra el 2%, contra la situación Sí, pero bueno, que aparte hacer nosotros, que está muy bien que nosotros hagamos un comunicado en la campaña, pero que es que hay que juntarse con más gente, nosotras no lo nosotras solas estas... a Sí, sí, sí, sí. Lo no, dicho podemos plan, empezar así. con acciones. Sí, sí, sí, sí, Hay que empezar así. Podemos empezar con acciones pequeñas. Claro, no, no importa. Claro. La cuestión es que sepamos hacia dónde dirigimos claro. eso. Eso claro. es lo claro. más sí, claro. importante para mí. En el, en Creo. El militar a dónde dirigimos. Y eso. destinarlo a un sistema hacia nosotros, la que estamos poniendo.